Hola gente, ¿cómo están? Espero que esté bien. Lo, acabo de empezar a grabar acá lo más rápido posible. Espero acá el celular está hablando bien. La cámara está grabando bien, ok. Ya ha salido a las 10 y media de la mañana, como sabía, eh, de la noche, todo, eh, el nuevo trailer de trailer 2 de Spider-Man No Way Home. Spider-Man lejos de casa salió al fin. Veremos a los tres Spider-Man, veremos eh, más en detalle a los villanos que se tendrán a la Vemos algunas cosas nuevas, algunas sorpresas, ya salió el tráiler, Salió ayer un poste que no dejó que desear, por <ríe> no decir sé que se ve feo, pero bueno. Vamos trataré de bajar mi high lo bajo posible, ¿no? Y bueno, y bueno, en Estados Unidos están de fiesta porque hay un evento que se ve el trailer como si fuera una película, ¿no? No sé, pero. Y bueno, tanto volan ahí y bueno, veremos después qué pasa ahí. Después bueno, vamos a presentar, a, a esto, vamos a reaccionar a ver qué contiene esto. Y vemos ya. Al fin. okay Pero no voy okay. a Ever since I got bit by okay. that spider, I only okay. had one week where my life has felt normal. That was when you bueno, wow, ok sí, le siguen la gente, ¿no? bueno que ¿El a We a ver universe. No, ahí se ve un poquito ¡Electro! Oh. el hola Peter, vamos a ver <laughs> you're not ¡Es de la es no, seriously, what's your actual ¡Oh! ¡So! ¡Scooby Doo, this crap. You know, all this is kind of no. your mess I know a couple of magic words myself starting with the word please. ¡Por favor, Scooby Doo, this crap. ¡Espera, Navidad? ¡Estás volando out la the darkness adelante! They all die ¿Qué ¿Qué? adelante! ¡Sigue adelante! ¡Sigue adelante! ¡Sigue adelante! ¡Sigue adelante! ¡Sigue adelante! ¡Sigue ¿Qué ¿Qué? ¡Esperamos la cara! Oh. electro casa. Electro. para nuestro universo! everything un peligro para ¡Es Yeah about that way they're faking it. What's happening? They're starting to come through and I can't stop them. December 17th exclusively at movie theaters. Tickets on sale November 29th, Spider Monday. Ya sí se habían dicho que no iban a mostrar a Toby Maguire y Android todavía. Así que pero los estatuas de la libertad se, se había rumoreado eh, ¿eh? y que iban a estar también ahí, así que eh, se ha confirmado esos rumores. Así que por pues, ahí se están guardando a los Spider-Man para la película, obviamente. Se mete por petición de Disney, ¿no? Ok, <risa> Me emocioné emocioné <sí>, un poquito, creo <risa> okay. que sí, obviamente estamos mucho, no y... Ay, porque... no, pero estuvo tan interesante, sino más cosas, ¿no? <risa> ok, vamos a, ver, a analizar paso por paso. Bueno, obviamente ya vimos que el que van a perseguir al hombre de daño porque este ya reveló su identidad. Y bueno, este no. No, intenté escapar, pero me mantiene no acorralado no en todos lados, ¿no? El voy a bajar el 1 por la duda por el copio de ahí. hechizo ya lo vimos a ver si se vio en el fondo bueno acá está el traje negro de español que iba que iba a aparecer en esta, en esta película ¿no? bueno creo que sea por la batería final seguramente no No, ok. Está <ríe> ok. Yeah. La femolina, Es como más o menos como la dos, eh No le fue ese ni Aunque okay, esto lo cambiaron, ¿eh? Porque primero eh, no, el doc Ock no tenía sombra. Y bueno, ahora pusieron ese coso para tapar y bueno, y le agregaron los autos. Así que, ok. Sí, porque la imagen se ve al, al doc Ock y pero no tenía sombra en el lado y había más espacio, ¿no? Acá le pusieron un auto encima y bueno, este coso que está en medio, ¿no? <risa> bueno, para simular, ¿no? <risa> Eh, no sé yo, pero lo veo demasiado infical, eh, pero, nah, bueno, pero el trailer? ¿eh? Bueno, acá se, se burlan del nombre del Doc off de los estadio, pero bueno, suena en inglés a pulpo, ¿no? hace <ríe> bueno, ese, es ¿no? bueno, ese chiste, ¿no? Bueno, mano sea, el post chiste, ¿no? la gracia del señor ¿no? ¿Qué dice el costo, eh? Movimos a Lagarto acá la... Si faltó, falta él nomás y Se si es que lo muestran en unos Tibis Bob, más seguro Capaz en Diciembre, más seguro. Bueno, acá el, el doctor doctor está pues, en eh, una prisión en, las, en, el, en el bajo en el sótano del santo santoyo donde te estaba con otros villanos bueno, eh, donde verde Sandman, electro y bueno el, el Arpo, ¿no? Y, y bueno no sé si faltaba uno más para ser siniestro pero no sé y ok bueno tener escenas conectadas ¿no? pero no me da que ver ¿no? bueno Acá pelea para ir con las cuatro patas, cuatro brazos, porque cuatro brazos, ¿no? Acá <ríe> es para ir aquí a trapar la granada del duende, pero no puede explotarlo. Baradol tiene... Quiere... Sacar la caja auto estrange pero no le deja es algo importante. ¿no? Oh. Y bueno aquí vemos a Electro a ver el dogo se genial. Eh, un traje medio extraño, no sé. Una cosa de metal ahí, no sé qué. ahí se ve la cara del actor, obviamente. Si no es muy igual al... de... Oh, la casa. Oh, ahí se el duende Verde con máscara la granada y todo igualito el de 2002 aunque tiene una pequeña diferencia y los colores obviamente eh, pero exactamente igual la máscara podrá moverse o estar así Porque creo que con los movimiento así como la, de, la máscara de conjola del de fire no se mueven los ojos todo eso creo que cuando ya que acabamos a la voz de los ojos no creo la tenga más especificidad digo, no ¿eh? sé sí, si, pero está, está buenísimo el diseño el puente no, no es que hablar de nada, a ver la acción como sea, ¿no? y bueno, ahí aparece el Sandman también si, sí, parece que la cara del inventor de Sandman de la tristeza está reina ¿eh? acá parece que ayuda a Spiderman me parece de electro como puede sacar pedazos y en esta escena que claramente no hace recobrará Missy Spider-Man 2 <ríe> la muerte de Winner hace media hora Daniel RPK subió algo que decía que no iba a parecer Winner Space y que iba a algo que no, no, no hiciera cobrar obviamente, De una referencia y bueno fue esta <ríe> también había algo así en el Batman 2 pero el Spyro, el T3 Se de la libertad Me he a los villanos Y... Bueno... La verdad, me gustó el, el trailer Quizás o sea, el otro me gustó más Quizás o sea, quería ver los tres no pero... Ok... Creo que quizá no hice demasiado la entidad de ¿no? Así que ok. Y vamos. Y... No sé. Voy a cortar el video hasta acá para que no se me haga muy largo. Y no ver cuánto estoy grabando. Ah, 13 minutos. Va. <ríe> ok. Eh... Voy a cortar el video hasta acá. Lo voy a editar. lo voy a subir rápido posible. para la medianoche lo videos, no mañana a la mañana y bueno después de algunas cosas que si encuentro algo interesante lo voy a grabar enseguida así que bueno espero que te haya gustado la reacción eh, si no me gustó este tráiler pero creo que el primer tráiler fue que me, me hypeó más no y, y esta sí si me, eh, me, me gustó me hypeó no estoy diseñando verde el Sandman por si lo vemos es como que bueno es más es, me parece que es algo una expresión o más vista del primer trailer es que más allá no me parece que creo que es formar un estudio ¿eh? que se guardó, así como en gay en gay que no mostró casi nada me parece que con esto sea lo mismo ¿eh? así que por eso que no, no vemos a hacer otros espalmas y otros villanos ¿eh? así que me parece que debe ser eso ¿no? si sí, fuera Sony me mostraría la, la, la palmas de una no pero bueno así que bueno esperemos a ver si algún T-Spot o una imagen filtrada seguramente si Veamos más detalles de la película, algo interesante lo, lo voy a ver. Bueno, voy a ver algunos memes, algo así que. que me a cortar esto porque no se me haga muy largo. Pero subo rápido. Y bueno, después de una cosa a algo interesante en internet que suban a ver cómo reacciona a la gente. Y bueno, espero que te haya gustado mi versión. Si ha sido dale a me gusta, puedes compartir este video, puedes suscribirte a este canal para más eh, vídeos como este. Y bueno, espero que lo sé yo, si es así, compartan el video con sus amigos y llega a más gente, ¿no? Bueno, eso es todo por hoy, nos vemos, unos gatos, soy yo soy nos vemos, bye chao adiós, bye bye, bye bye. bye.